Falleció José Luis Rodríguez luego de permanecer varios días recibiendo atenciones médicas en un hospital de la ciudad de Santo Domingo, tras recibir impactos de bala en medio de asalto cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Cuando se dirigía a su trabajo en la avenida Mella, al llegar a Plaza Lama, unos delincuentes cuenta él que lo enfrentaron, que tuvieron un impacto de bala en el abdomen y ahí fue trasladado al hospital Ney Arialora, donde permaneció una semana interna. Fue dado de alta, pero en la cintura hacia abajo. Luego, en su residencia, una semana después, presentó un problema de salud, cual fue trasladado a la clínica Guayubín Olivo, ubicada en la en avenida Mella, donde falleció producto del impacto. Todavía no tenemos... Arastro. Dice que era oriundo del de municipio de Castilla. Sí, exactamente de aquí, del sector Las Piedras del municipio de Castillo. El Oxiso laboraba como chofer de la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.